...se le dictó... ...medida de coerción a los... ...y es implicado... ...en el caso de, de... la operación Pulpo... ...como se denominó... ...lo denominó el Ministerio Público a esto... ...yo no me voy a referir a eso... ...yo me voy a referir al protagonista... ...que en mi entender... ...es... ...el que nos enseñó... ...a lo que es... ...la justicia... ...lo que es el deber... Lo que es el, la integridad, lo que es la profesionalidad, lo que es el hombre sin rencor, el hombre eh, que enseñó a personas como los expresidentes y los presidentes actuales a que eh, todo debe hacerse apegado a la integridad, a la pulcritud, a la decencia y al decor a la... a la persona que, eh, que está muy por encima y simplemente no te devuelve con eh, atropellamiento sino te devuelve con un ramo de olivo te devuelve con una rosa todo el mal que tú le has hecho pero con esa rosa te hiere en lo más profundo de tu ser porque te... te descubre y te enseña tu verdadera naturaleza humana yo... Solamente siento que hay un solo protagonista del hecho del día de ayer y se llama Alejandro Vargas. Para mí me quito el sombrero ante este hombre que fue prácticamente humillado hace par de años cuando intentó ser parte de las altas cortes de este país que se perdió las altas cortes del este país de un verdadero Dio cátedra y enseñanza para, des, para ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el jefe de la Suprema Corte de Justicia, porque enseñó cómo se debe tratar una dama, enseñó cómo se debe evaluar a un profesional, enseñó cómo una sociedad, cómo una sociedad debe ser resarcida ante un hecho y de una forma magistral le explicó a cada uno de los implicados la razón por la cual y se iba a tomar esa decisión. Que no se vio influenciada por aquel que en su momento, cuando, cuando se le dio la oportunidad, no se le quería. Y fue entre los corillos donde se decía, déjenlo que se presente, pero no lo quiero que fue parte de la forma, de la Salta Corte. Y como defendió el honor y como pretendió hacer, eh, descargar con sensibilidad al expresidente Danilo Medina cuando dice y cuando dijo que ellos abusaron del cariño y el amor que le tenía a sus hermanos, que abusaron de la, de la, de la imagen del presidente Danilo Medina. Hacer eso es de hombre grande, cuando sabe lo que le hizo Danilo Medina a él y no lo tomó como parámetro para tomar las decisiones que tuvo y que hizo y que dijo el día de ayer. Yo Así. creo que el único protagonista, lo único que nos ha enseñado a nosotros, esta sociedad de decencia, de preparación de hombre cómo se trata a una dama, le enseñó cómo se trata a una dama, a Jean Alain y al presidente de la República, al expresidente Danilo Medina, cuando avasallaron atropellaron a lo que hoy es, hoy es la Procuradora General de la República le enseñó y se lo dijo para yo ofender a una dama para yo mandar a la cárcel a una dama tiene que ser algo muy grande, le enseñó con sus palabras y sus hechos que está muy por encima de cada uno de nosotros, pero no así lo entiende él, lo hace con una humildad que caracteriza solamente a los grandes, felicidades, felicidades pues Alejandro Vargas. Bien, eh, mañana nosotros vamos a tener la oportunidad, porque hoy por un asunto de tiempo no pudimos compartir con nuestro querido amado José Rosa, quien es ex procurador de la Corte eh, de Apelación de Aquí de San Francisco de Macorís, con quien nosotros vamos a tratar sobre todo algunos detalles eh, que pudimos, que se observaron y que es importante. Eh, eh, profundizar un poquito en lo que fue el conocimiento de la medida de coerción que en el día de ayer pues, concluyó, ya como ustedes han podido eh, ver en los diversos medios de comunicación, donde de los 11, 7 fueron llevados a prisión domiciliaria, pues 3 a prisión, perdón, eh, prisión preventiva, 3 prisión domiciliaria y uno pues fue puesto en libertad pura y simple, pero además con presentación Periódica, lo que quiere decir que a los 11 le fueron eh, dictadas medidas de coerción. Ya mañana estaremos nosotros, pues, eh, profundizando un poquito con nuestro querido amigo Amado Rosa. Me uno a esas felicitaciones del juez José Alejandro Vargas, quien tuvo eh, la responsabilidad de conocer la medida de coerción que en el día de ayer se le dio ya finalmente, aunque queda pendiente de que algunos pues, puedan apelar esta decisión. Yo creo que este país, la justicia dominicana, necesita muchos eh, eh, magistrados eh, como Vargas. Yo creo que no todo está perdido y así como tenemos al magistrado José Alejandro Vargas, también existen otros con las mismas condiciones que pueden seguir poniendo de manifiesto. Y esto es independientemente de lo que pueda pasar ahora en el conocimiento del juicio de fondo. Y esa es otra parte de esta situación, por entendemos que el juez cumplió con su deber y de qué manera, enalteciendo primero su integridad, su honestidad, que ha sido puesta de manifiesto en los más de 25 años que tiene en la justicia en la República Dominicana. Así que a reiterar nuestras felicitaciones, y hacen falta muchos jueces, como el juez Varga, para que realmente nos encaminemos en ese carril donde soñamos los dominicanos, de que realmente podamos tener una justicia eh, independiente para que podamos eh, crecer en ese sentido. Así que finalmente llegamos nosotros al final, valga la redundancia, de este contacto diario. Nosotros agradecidos como siempre de la parte ejecutiva de este grupo Telenor, que como siempre eh, sigue dándonos su apoyo para que sigamos, mant para mantener toda la región nordeste del país y el mundo de manera informada. Al equipo técnico José Paulino, a Melvin, allí en el master Mister Ebre a ustedes, gracias por su amable sintonía. La invitación para que no se pierda la retransmisión de este espacio de 7 a 8.30 de la noche por el canal 14 de este grupo Telenor.